a la caja costarricense de seguro social eso nosotros la, la gente de adorbe, como campo, no no examen. Examen. la caja defenderé a la caja costarricense de seguro social en la calle